Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial de cómo atar tus corbatas. Régalo. Agarras el extremo más ancho y lo pasas por encima del delgado y luego lo pasas por detrás. Luego das la vuelta, pasas otra vez por detrás. Y luego das la vuelta por detrás, dejando la parte de atrás lisa. Luego pasas otra vez por dentro, por al frente. Y ahora sí... Pasa por la parte del frente dejando la, pa de la parte lisa. Aquí es un, como ven, es un triángulo. Entonces, pasan la parte lisa por detrás y ya tienen el nudo. Simplemente acomodan y jalan. Y eso es todo. Este es un nudo doble y es uno de los más sencillos. Ok, este nudo es muy sencillo. Es el nudo, el stretch. Pasan la parte delgada por delante, luego la pasan por dentro de la parte de al, por la parte del frente y luego repiten por al frente, la pasan por dentro y vuelven a repetir, pero del otro lado y así sucesivamente. En esta parte ya dejan un hueco en donde van a poner la, va a ser la parte la punta de la corbata para ya cerrar. Y simplemente acomodan, arreglan para que quede bien arreglado. Y la, lo que queda de la corbata la ponen alrededor de la corbata y la meten dentro de la camisa. Y simplemente cierran y arreglan. Y listo. Este nudo se llama Trinity y es uno de los que más me gustan. La parte gruesa la doblan un poco como la mitad y la parte delgada la pasan por encima. Y luego le, la pasan por dentro en la parte superior. Dejando como un pequeño circulito, un tubito y dejando la parte delgada al revés. Luego lo pasan por el frente y dejan un hueco para que cuando ustedes introduzcan la corbata por la parte del frente ya vaya creando la forma del nudo. Vuelven a dejar otro hueco para poder introducir la parte de la corbata y concluir con el nudo Trinity. Simplemente estoy apretando para que quede bien sólido. La parte delgada la pasan por el lado opuesto de tal forma de que cuando ustedes pasan por detrás, suben, ya llega del lado correcto y se forma el nudo trinity. Simplemente acomodan y listo. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden compartirlo para aquellas personas para